Si esta me, está le Te escucha la loquera, falsos y bien activados Dejen ya las clases, no anden tan malhumorados Pues ando de fiesta y la raza ya festeja Te escucha este cumbión, te escucha el del camión Los morros ya la bailan, hasta en el salón Tu maestra ya la puso en el examen de admisión Suena la guacharaca que baile la muchacha, eso ya se prendió Y el ganes trajo este flow Para que lo bailes, para que lo goces Como dijo y para que todos floten Los compas del barrio ya trajeron agua loca Y hasta la morra fresa ya se puso una pedota La doña de la tienda ya agarró el ambiente Sacó una botella que se hunde agua ardiente Mamá lona con este son que carga hasta la doña se emociona baile los morenos se quites de la pena que se escuche sabroso como en la bocina suena y Él la escucha a la gente la escucha el mundo entero la baila la del pan ya no baila el carnicero así es como lo hacemos puro cumplión del bueno que suena el acordeón y llegando ya nos vemos y se frena la gente para generar ambiente Se hijo de la chupa, que está presente que viva la que te traiga Please let that